que deténgase. Vengo por negocios. Necesito tu ayuda. Me han encargado llevarlo de vuelta con los suyos. Si consigo localizar a otros mandalorianos, ellos podrán orientarme. Este no es lugar para un niño. Elba, va, donde vaya yo. ¡Woo! ¡Vamos allá!